El contexto donde nosotros usamos el mail es el intercambio. Les encanta a ellos que yo les lea en principio y a algunos si se empieza a animar a escribir, están en el proceso de, de construcción de la lectoescritura. Los chicos pueden, con sticker, transformar sus propias fotos. Podían dibujar lo que ellos quieran utilizando las fotos y armando historias con ellos como protagonistas. Generaron eh, intercambios entre ellos, enseñarse unos a otros, ayudarse cómo hacer este trabajo. La verdad que lo hicieron con, con mucho entusiasmo, eh, interés. A veces los chicos, eh, los que tienen más tiempo para explorar, para investigar y que están mucho con esta herramienta, eh, enseñan. A las docentes. La, las posibilidades de, la, de estas tecnologías eh, son eh, muy amplias y posibilitan al niño eh, acercarse a contenidos que tienen que ver con diferentes lenguajes expresivos, con las ciencias, con el, las matemáticas, con la lengua. Creo fuertemente que las tecnologías de la información permiten al niño no solo acercarse a nuevos contenidos, sino acercarse, eh, guardar, eh, buscar los contenidos universales de todos los tiempos. Los docentes deben incluir en sus propuestas pedagógicas de manera transversal las TIC, eh, teniendo en cuenta eh, fundamentalmente el rol activo del niño, sus saberes previos y sus intereses. Nos parece que es sumamente importante la inclusión de educación digital en el nivel inicial, en primer lugar porque es la cultura en la cual nacen los chicos de esta nueva generación, en donde todo lo que tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías, el cambio de las imágenes, los colores, los sonidos, la música, a ellos más les interesa y potencia mucho más el proceso de aprendizaje, con lo cual es central no solamente la inclusión de estas nuevas tecnologías, sino también tener maestros capacitados que puedan ir acompañando también esta nueva cultura de estos nuevos niños y, por otro lado, nos parece que es sustancial para lograr una óptima articulación entre lo que es la sala de 5 y el ingreso a la escuela primaria, en primer grado siendo que ya van a ser casi siete años que los chicos de la escuela primaria cuentan con herramientas digitales a través del plan integral de educación digital, nuestro plan Sarmiento, que va a ingresar ahora en la fase 2.